9 de la mañana, 12 minutos. Bueno, quiero contarles que comienza un ciclo de cine uruguayo en Juan Lacase, que está organizando la Comisión de Cultura de Juan Lacase. Será con entrada gratuita, se estarán proyectando, bueno, comedias uruguayas en distintos espacios públicos de, de la ciudad. Y para conocer detalles sobre esto, estamos en contacto eh, con Eugenia Yurkovich, bueno, de la Comisión de Cultura de Juan La Lacase. Eugenia, buenos días, un gusto recibirte, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto para nosotros estar. Contigo, conversando. Bueno, el cine uruguayo da risa, llega Juan Lacas. un ciclo de comedias nacionales que estarán en Villa Pancha, en El Charrúa y en El Centro. Exacto, sí, serían tres funciones, este sábado 15, sábado 22 y sábado 29, en diferentes barrios. Bien, ¿cómo va a ser un poco la, la idea de esta actividad en cuanto a lo que es la... Bueno, eh, la convocatoria ¿cómo, cómo, cómo se va a disponer la logística para ver las películas, hay que llevar sillas un poco esos detalles eh, Sí, las películas están este, preparadas en primera instancia en Villa Pancha en la calle 20 sobre la pista de skate que sería ahí pegadito a la parroquia uh -huh. este, la idea es, sí, es que los esperamos los hacemos este, en forma abierta, digamos, y en la calle para que todo el público pueda acceder son totalmente gratuitas y sí, deben llevar una silla un abrigo si está frío y con ganas de disfrutar en familia. Bien, va a ser sobre las 19 y 30. 19 y 30 tenemos la convocatoria, sí. Bien, bueno, ¿cómo surge un poco esta idea de, de, de realizar esto en Juan la Calle? Que, bueno, está realizando la Comisión de Cultura, conjuntamente con también Circula Cine. Exacto, con, con Daniel estamos trabajando juntos, o sea, Cultura este año se ha propuesto realizar este eventos este, mensuales, dentro de lo que podamos, este, para poder fomentar la, cultu la cultura en, en todos sus ámbitos y sus diversidades en Lacaste. Y bueno, una de las propuestas que nos llegó a través de Daniel fue justamente lo del cine y bueno, y nos subimos al al camino con él y empezamos a trabajarlo, a gestionarlo y bueno, lo pudimos lograr para ahora, para abril. En ese realizar de actividades, en el comentario Vale, si bien no tiene que ver con esto, sí fue hace unos sí. días atrás de, de lo que fue recibir al... ¿Al coro infantil del, del, del Sodre también? ¿no? La orquesta juvenil, sí, exacto, y el programa Un Niño, Un Instrumento. Sí. Que la, la orquesta, sí. debí decir, no el coro, sí, claro. Sí, sí, sí y, sí. y, y está, que fue la presentación del programa Un Niño, Un Instrumento que va a estar en el año, en el correr del año con clases y de, de, de música, de instrumentos de cuerda. A propósito no de eso, ¿cómo que... ha sido la inscripción? ¿Ha habido interés de sí, parte de los sí. niños en la casino? Eh, nos ha colmado totalmente las expectativas, ya que teníamos como habíamos pensado un número y lo duplicamos totalmente. este Hay mucho interés de parte de, de niños y jóvenes que se han inscrito, te podría decir, más de 100 inscritos tenemos. Bueno, ¿y hay lugar todavía? Sí, sí, sí, el lugar está siempre, porque digo, la idea es que se, se inscriben todos, todos comienzan y video, siempre pasa que en el correr del año. Eh, van desertando por tiempos, porque se aburren, porque no era lo que esperaban o lo que fuera. Entonces sí, va a haber posibilidad para todos. Lo comentaba Gustavo eh, y Razaba el días atrás que hablamos con sí. él en vivo también, que lo que se pretende es formar un, un núcleo orquestal que, que se pueda hacer convocado también desde desde el show en alguna oportunidad. Exacto, o sea, ellos ya al estar acá van a empezar a formar parte de, de lo que es el... El, el núcleo del Sodre Y bueno, la idea es formar un núcleo De, de gente de acá de Juan la casa y la zona no Bueno, eh, Eugenia Te agradecemos, estamos en contacto También con Daniel Fenoglio, que le vamos a dar La palabra para que eh, también cuente Un poco de cada película, gracias como siempre Por estar y bueno, estamos en contacto en cualquier momento Bueno, muchísimas gracias Y bueno, agregar que los esperamos Este sábado es acá en Villa Pancha El sábado que viene es en el barrio Charrúa y eh, terminamos la última película en el epi, este, en el espacio integrador ex es plaza de deportes. Muy bien, y bueno, lo esperamos a todas las familias a disfrutar. Entonces, y muchísimas gracias a ti, Darío, por, por la entrevista. A la orden. Bueno, era María Eugenia Churkovich, integrante de la Comisión de Cultura de, de Juan la Calle, hablando sobre lo que es el, el cine uruguayo de risa, este ciclo de comedias nacionales que llega a Juan la Calle, al barrio Villa Pancha, al barrio Charrúa y al barrio Centro. Y para conocer detalles de las películas, y bueno, estamos recibiendo a Daniel Fenoglio de Circula Cine, gestor cultural. Buenos días, Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. Bueno, muchas gracias por, por la invitación para contarle a la gente de Juan La Case y la, de la zona sobre esta esta movida, así el cine uruguayo de la risa, llegando a Juan la Case. Tres películas. Sí, vamos a pasar a tres películas, que son Julio, Felices por Siempre, que es la, la que va a ir ahora este sábado 15, allí en Villa Pancha. El, la teoría de los vidrios rotos, que va a ir el sábado 22, eh, allí en, en, la, en la plazoleta de, de Invia, ahí en Charrúa. Y vamos a cerrar después, en, como decía hace un ratito Eugenia, en, eh, en el EPI, en la la Explaza Deportes, el sábado 29 de abril con Mateína. Y, y justamente es un ciclo de cine uruguayo, pero con esta particularidad, con varias particularidades. Son comedias, las tres son comedias, son comedias nacionales hechas en Uruguay que además son nuevas también, no son películas que... Siempre está bueno ver cine uruguayo en cualquier momento, porque a veces las películas, aunque tengan años, no han sido vistas, pero estamos jugando en esta, en esta etapa desde Cine también con, eh, con películas de estreno, con películas nuevas. Eh, Julio es una película de 2022, eh, La um, teoría de los vidrios rotos es de 2021 y Mateína es de 2022, por lo cuanto estamos con películas muy nuevas. Y un poco el concepto es este, digamos, este, que estamos tratando de trabajar este, y que la Comisión de Cultura recibió y entendió y por eso propulsó la, la actividad. Se trata de desmistificar de, de también un poco esto de que el cine uruguayo es gris, es aburrido, es lento, que hay como una mirada a veces porque la gente no tiene muchas posibilidades de ver las películas y entonces en Uruguay se producen también géneros. Entre ellos está la comedia y estos son tres ejemplos, no son los únicos de estos últimos años, pero son tres ejemplos de comedias ...que además todas ellas han funcionado bien en Montevideo... ...han tenido alguna recorrida... ...también han salido afuera del país y les ha ido bien... ...y bueno, ahora el Cine Uruguayo de Arrilla las, las junta... ...a estas tres comedias... Eh, ...para eso, para invitar en este caso a la gente de Juan Lacase, ...y además el, el buen tino también desde el municipio... y ...de la Comisión de Cultura... ...de repartir las funciones por el territorio del, de, del pueblo... ...que no quedara, por ejemplo, todo en el centro... ...sino más bien de ir a los barrios... Eh, con, con, con las películas, convidando a la gente obviamente de los barrios, pero también de alguna manera invitando a que los otros barrios también se crucen las personas y vayan a, a, a disfrutar de esas películas porque es una, una oportunidad bien interesante además con entradas libre eh, en espacios públicos este que si bien se nos viene un poco el fresco y todo lo demás, pero todavía estamos en un tiempo bastante a, amable bastante agradable para con para una sillita y un poco abrigo, sentarse una hora y media a, a disfrutar de estas películas. Como bien eh, lo anunciamos más temprano y ahora también lo reiterabas, todas las funciones son a las 19 y 30 con entrada libre y gratuita. El sí. 15 de abril a las 19 y 30, la película Julio Felices por Siempre. El sábado 22 de abril también a las 19 y 30, en en la plazoleta, perdón esto será en calle 20 de Villa Pancha allí en la pista de skate, la película sí, julio, sí, julio, julio Felices por Siempre el sábado 22 a las 19.30 en la plazoleta ubicada en Tabaré y Caitúa en barrio Charrúa La teoría de los vidrios rotos eh, y finalmente el sábado 29 A las 19 y 30 también En el EPI, en el Espacio Público Integrador Así en la ex plaza de deportes Como sole, solemos decir En el centro de Juan la Case, sí. Mateína eh, va a ser la, la tercera película Más allá de la, sí, sí. del contenido en sí De, de las películas, Daniel eh, ¿Sí? esto, esto supone una oportunidad también De bueno ir con silla, termo, mate Y disfrutar el, sí. entre amigos y sí. en familia ¿Cómo va a ser un poco la logística sí. En cuanto a lo técnico? ¿Va a haber supuestamente buen sí. sonido Y pantalla también? También, lógicamente pantalla sí, sí, pero. Sí, vamos, vamos a poner una pantalla, no me atrevería a decir gigante, pero una pantalla grande de buen de buen tamaño este con, con, con el sonido apropiado y un, un proyector también nuevo que estamos utilizando en las distintas actividades que estamos haciendo eh, así que digamos es eso, es ir con, con la silla, el mate este justamente y, y un poco abrigo vuelvo a decir, por las dudas este, a sentarse sencillamente a disfrutar son tres películas, si, si bien las tres son diferentes, eh, con las tres vengo trabajando desde hace dos años a esta parte en distintas partes del país y por suerte la gente ha respondido bien en cuanto a, en cuanto al, a, a los gags o sea, como toda comedia tiene momentos o, o, o algunas situaciones hilarantes o situaciones que son un poco graciosas o, o, o, este, o cómicas y, y la gente responde bien a, a esos momentos que los directores de cada una de las películas pensó digamos como, como chiste dentro de la, de la historia este, y aparte hemos recibido también buenos comentarios en cuanto a, a, a la recepción del público post funciones. Por lo cual tenemos mucha expectativa de que suceda lo mismo en Juan Lacase. Y voy a decir casi como muy breve de qué viene cada película para que la gente también lo sepa. En el caso de Julio, que es la película que Julio ofrece por siempre, que va ahora este fin de semana... Eh, es una película que trata sobre un joven de 30 años, 30 y pocos años, muy romántico él, este, y que todas sus relaciones son como muy inestables. Y él piensa igualmente que cada relación es la relación para el resto de su vida. Eh, eh, es un Julio es un, un guía de turismo que, eh, viniendo al puerto de Colonia a recibir unos turistas asiáticos, conoce de casualidad a una turista, a Claire, que es una turista norteamericana. Y obviamente él se enamora pensando que es el amor de toda su vida. No voy a contar lo que piensa Claire o lo que sucede a Claire, pero ahí está el, el juego de esta comedia, que además tiene una particularidad más, que fue filmada en parte en Colonia de Sacramento. Por lo cuanto, quien vea la película también va a ver lugares que conoce este, y que son parte de la historia. Después, la teoría de los vidas rotos el sábado 22 versa sobre un, un, un encargado de una empresa de seguros que lo, lo, le dan un cargo mayor y lo mandan a un pueblo en interior como encargado. Cuando este encargado llega, pensando que recibió un premio por ser este elegido con, por, para subir en la empresa, se encuentra con que se empiezan a incendiar una, un montón de autos que son de esa empresa de seguros. Y bueno, y ahí el hombre tiene que resolver este, y ver cómo, cómo pagar los seguros y cómo, con la presión del pueblo, obviamente, y a su vez responder a su empresa. Y finalmente, el sábado 29 tenemos Mate de Inés, que es una película súper interesante también, con un tema así, eh, digamos, casi del absurdo. o una comedia del absurdo. Uruguay desde 2045 se prohibió tomar mate y este cosechar yerba y todo lo demás. O sea, el mate está prohibido como un como una droga cualquiera. O sea, el título atrapa, ya es muy sugerente, ¿no? Sí, sí. Hay, hay, hay dos vendedores ilegales que este, hacen todo un camino hacia el Paraguay Buscando traer la semilla del mate para plantarla nuevamente Y obviamente que en ese trayecto van apareciendo otros personajes Y a estos dos principales le van pasando cosas que son Bueno, ya de hecho la, la, la lógica esa de, es, bueno, se prohibió tomar mate es, es, es como del absurdo y es eh, y es, es terrible, pero es gracioso porque además es impensado y en eso en eso juega la película. Por lo cuanto tenemos un ciclo de tres comedias que funcionan, que han funcionado, que están probadas en distintas partes del país, en salas, en espacios públicos, en espacios alternativos. Y las tres van a llegar al hilo en tres sábados de continuo a Juan la Casa. Así que es una oportunidad para, además, las películas son para todo público. Eh, eh, eh, las pueden ver niños, las pueden ver adultos, veteranos. Eh, es para, para ir este, eh, a aprovechar esta oportunidad que se genera digamos, a, a partir de este intercambio con, con el municipio, con, con la Comisión de Cultura. Y, y aprovechar, aprovechar antes de que se vaya, a ver que estamos a, entrando de otoño, aprovechar el cine al aire libre allí en Juan la Casa. Bien, Daniel Fenoglio, integrante de Circula <risas> Cine, eh, muchas gracias eh, también por tu palabra aquí en el programa, y bueno, por todos estos detalles, la invitación está hecha, así que bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar, y contentos de poder eh, anunciar que la pelota está rodando nuevamente en materia cultural, uh -huh. pare parece, de forma definitiva. Sí, sí, sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.